Muy buenas noches, Laura Martínez les da la bienvenida a Costa Rica en Juego, una producción del Canal 15, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el semanario Universidad. Todo dentro del marco del proyecto UCR electoral que prepara para ustedes, nosotros estamos preparando los tres medios de comunicación, el gran debate electoral en el que... En el que Pensamos invitar a las 26 candidaturas a la presidencia de la República, quizás uno de los pocos medios de comunicación que va a hacer esta enorme convocatoria para ustedes, para que conozcan las distintas voces eh, que aspiran a la presidencia. Y bueno, una noche con muchísima información y compartiendo un placer compartir micrófonos esta, esta noche precisamente con Hulda Miranda. Buenas noches. Buenas noches, doña Laura. A usted, a las personas que nos acompañan desde el televisor de su casa o desde las redes sociales... Que pasen buenas noches y sobre todo que se informen en este espacio de Costa Rica en Juego. Que se informen, que participen, que analicen, en fin, que se genere corriente de opinión pública. Claro, que nos manden sus mensajes por redes sociales, ahí siempre estamos monitoreando y obviamente incorporando esos comentarios, las sugerencias, las preguntas que hacen para las personas candidatas que nos acompañan también. Que además hemos invitado a varias, ulta, es decir, hemos tenido ya participación y estamos velando porque en este espacio... Eh, estén las distintas agrupaciones políticas eh, participando sobre diversos temas. Creo que podemos decir con seguridad uh -huh. que quienes no vengan no es porque no les invitamos, es porque decidieron no venir, algunas personas han sí, argumentado es. temas de agenda, pero bueno, haremos al final un balance y ojalá podamos contar en este espacio de verdad con la mayor cantidad de voces. Bueno, y otras porque quieren solo sentarse a, en esta silla de Costa Rica en juego con ciertas personas candidatas pero bueno, la idea es que todas estén en capacidad de eh, eh, dialogar o también este, contraponerse con distintas posiciones políticas económicas, en fin, con distintas propuestas, debatir eh, tener una eh, un intercambio de opiniones. Justamente enriquecer el debate público, claro. Pero tenemos muchísimas informaciones. Decíamos antes de entrar en vivo que nuevamente una semana muy, Uy, muy movida, que arrancó desde el fin de semana o, fin de o el, semana. Fin, el viernes anterior, cuando, bueno, a raíz de la realización de las pruebas FARO, uh -huh. algunos padres y madres eh, se indignaron porque en principio se comentaba que sus hijos habían tardado cuatro horas o incluso más realizando una de estas pruebas FARO que aplicó el Ministerio de Educación Pública uh -huh. para quintos grados de primaria. Y... La polémica fue aumentando conforme se supo más, que no solo había sido una prueba muy extensa y agotadora, sino que en realidad se trataba de un cuestionario de factores asociados en el que se les preguntó a estudiantes sobre su situación socioeconómica, datos que eran privados, que eran sensibles, y esto evolucionó al punto de que la ministra de Educación, Giselle Cruz, tuvo que renunciar a su puesto. Reconociendo errores, sí, pero también dijo ella que no quería que esto se convirtiera en un tema de político electoral. Inevitable. Que por supuesto ya era inevitable. Ya está en comisión. Exactamente, ya el, el tema no murió con la renuncia de doña Giselle, sino que pues, ha ido creciendo a lo largo de la semana. Como decía, mientras se, se, se obtuvo más información, eh, el Ministerio de Educación Pública ha reconocido bueno, que, que fallaron en consultarle estas cosas, que además... Eh, pues parte de lo que se ha preguntado la gente es, bueno, ¿cómo le preguntaron a estudiantes de tan corta edad por las condiciones de su vivienda? Aquí los, etcétera? Tengo, aquí los tengo en esta nota de Daniela Muñoz del Semanario de Universidad, lo que estás diciendo. Eh, Ulda, porque por ejemplo las paredes exteriores de mi casa son de bloc o ladrillos de cemento en la base y madera arriba de madera prefabricadas imagínense ustedes que esto estudiantes se preguntó de 10, 11 años. a estudiantes de 10, 11 años pero además hay algo que en esta nota de Daniela Muñoz me parece muy interesante dicen los expertos, porque dicen si sí se violentaron derechos fundamentales y es que ¿Por qué son datos sensibles, Hulda? ¿Por qué se habla de eso? ¿Qué significa? Bueno, la ley 8968 dice que la, hay una protección de la persona frente al tratamiento de sus datos que tienen que ver con origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, ojo, condición socioeconómica, ahí está el punto. Exacto, ese es el, ese es el punto. Y bueno, el mismo presidente de la República, Carlos Alvarado, también admitió que esto fue un error, pero como decíamos no acabó, digamos, con estas declaraciones uh -huh. eh, la polémica, sino que también él llegó a instancias judiciales, la fiscalía ya inició investigaciones por presunta violación de datos, el juzgado contencioso ordenó que no se destruyeran estos folletos después. como había en algún momento uh -huh. dicho la, la ministra, que entonces ¿La se, iba se iba a destruir, habitación? después se dijo que se le iba a entregar a los padres y el juzgado dijo no, eso lo vamos a mantener en custodia porque puede incluso servir de prueba en los procesos judiciales que al parecer se van a, a abrir también renunció a raíz de esta situación la viceministra académica Melania Brenes y el director de gestión y evaluación de calidad, Pablo Mena, quien estaba liderando el proceso de que las hoy, pruebas FARO. Que hoy fue, este, Pablo Mena hoy estuvo en comisión, pero se negó a dar mmm, declaraciones, el, el, a rendir una, una rendición de cuentas sobre este tema, a que fuera una audiencia, pero a que fuera consultado por los diputados, pero además en esa comisión eh, tengo otra nota de Daniela Muñoz que dice y que revela que la propuesta metodológica de las pruebas FARO, eh, propuesta por el exministro de educación Edgar Mora, discutida y aprobada por el Consejo Superior de Educación el 18 de febrero de 2019, detallaba que las pruebas comprenderían rendimiento en las asignaturas básicas y ahí está, y un estudio de factores asociados al rendimiento. Claro, sin eso, embargo... Eso han, se reveló hoy en la comisión. Sin embargo, han dicho eh, varias personas que, bueno, lo que en algún momento se propuso e incluso hubo, eh, digamos, evaluaciones o planes piloto, no fue exactamente lo que eh, el viernes recibieron sí. el grupo de estudiantes. Pero esa es solo una de las noticias que tuvimos en los últimos días, que cubrió el semanario universidad, también el semanario y en las radioemisoras claro. UCR desde interferencia. Al igual que muchos otros medios, fue inevitable. inevitable. Si sí, ya creíamos haberlo visto casi todo con el caso Cochinilla, Cochinilla, llamado Cochinilla, el lunes de esta semana el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Anticorrupción vuelven a hacer un gran operativo a desplazar a cientos de agentes 87 y 87 lugares, en el 87 lugares y detienen a seis alcaldes, incluido el alcalde de San José, el por muchos años alcalde de San José, uh -huh. Johnny Araya por presuntos actos de corrupción relacionados nuevamente a obra pública, pero en este caso a nivel cantonal uh -huh, y nuevamente relacionados a la empresa MECO, que ya sabemos uh -huh. el dueño de esta empresa, don Carlos Cerdas, está precisamente todavía cumpliendo prisión preventiva. Los otros alcaldes que fueron detenidos, don Mario Redondo de Cartago, Humberto Soto de Alajuela, Alfredo Córdoba de San uh -huh. Carlos, Alberto Cole de Osa y Ar Arnoldo Barahona de Escazú, también se detuvo a otros funcionarios públicos y a dos empleados, uno de la empresa Meco y otro de la empresa Explotec. Ese es el empresario, don Daniel Cruz, que bueno, ha tenido, según algunos de los informes que se han dado a conocer en la prensa, eh, vinculación con la campaña de don Rolando Araya. Sí, a, a raíz, bueno, de las detenciones. Es amigo de don, de don Rolando algunos medios de comunicación sí. como usted señala ya han ido publicando algunos extractos del expediente judicial, sí, sí. la Nación por ejemplo dio a conocer que un empresario el empresario Fuat Farage le regaló 5 mil dólares al alcalde de San José, a don Johnny Araya para ayudarle a pagar una defensa en un caso que don Johnny enfrentó hace algún tiempo, en, en sí. hace unos meses eh, y esta es alguna de las muchas revelaciones lo que plantea la fiscalía es que los alcaldes colaboraron para otorgarles ventajas a, estas, a la compañía MECO en algunas licitaciones de municipalidades. Y bueno, un escándalo que se suma, que está, digamos, de alguna forma vinculado al caso Cochinilla, aunque son investigaciones separadas, pero en ambos expedientes ha habido intervenciones telefónicas, porque esto es muy importante, el OIJ y la Fiscalía eh, califican estos casos como de crimen organizado y eso les permite algunas herramientas que en un es. caso de tramitación normal no tendrían. ¿Cómo es el tema de las intervenciones telefónicas? Hace tres meses empezaron esas intervenciones telefónicas, eh, me parece que fue lo que dijeron en la conferencia, y todavía faltan, bueno, algunos han dado declaraciones, el alcalde, eh, de estos seis alcaldes, cuatro son liberacionistas, el... el el alcalde de San José, don John Araya, dijo que en cuanto termine la audiencia, él dará declaraciones a la prensa, así que hay una enorme ha expectativa. breves declaraciones uh -huh. diciendo que bueno que no es correcta la información que está dando uh -huh. la policía, básicamente todos don Mario Redondo de Cartago ha dicho pues también que Soy él inocente. no ha hecho absolutamente uh -huh. nada. Importante que eh, para el caso de los alcaldes y de los otros funcionarios públicos la fiscalía no solicitó prisión preventiva, entonces uh -huh. el miércoles fueron puestos en libertad, claro, la noche del lunes ¿Ayer? y del martes estuvieron ellos detenidos, la audiencia no ha terminado, mañana por la tarde se sabrá cuáles medidas cautelares acoge el juzgado que básicamente está solicitando suspensión de cargos Ajá. y que no se acerquen a testigos. Uh -huh. eh, y bueno, a propósito de esto, Hulda, que estabas ampliando de manera muy detallada, ya tenemos preparada la sección eh, tres, eh, tres minutos, que es un nuestro explicativo, ¿verdad? Eh, y que precisamente aborda el tema, eh, hace una recopilación de lo que es el tema y el caso de Cochinilla. Así que te agradezco muchísimo, ulda y vamos a verlo a continuación, si te parece. Claro, gracias. Y nuevamente gracias a las personas que nos están sintonizando. Así es, veamos. Las empresas de Cochinilla en tres minutos. Meco y H. Solís son las principales empresas privadas del gigantesco caso de corrupción Cochinilla. Estamos ante un presunto caso de crimen organizado que según la Fiscalía generó al Consejo Nacional de Vialidad un déficit de 78 mil millones de colones en menos de tres años. Un total de 30 personas, entre empresarios, empleados y ex empleados del Conavi, fueron detenidas y los nombres de dos grandes constructoras, Meco y H. Solís, están siendo acusadas por el supuesto pago de sobornos y de repartirse sumas millonarias mediante acuerdos pactados por debajo de la mesa. Juntas forman un presunto duopolio corruptor que concentra miles de millones en contrataciones de construcción y mantenimiento de las carreteras costarricenses. A H. Solís y a MECO se les conoce como el clan, así se le llama en los pasillos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y particularmente el actual ministro don Rodolfo Méndez Mata. Por la investigación, Carlos Cerdas de MECO y Mélida Solís de H. Solís mantienen prisión preventiva hasta marzo del 2022. Llamadas telefónicas los incriminan de supuestos delitos de tráfico de influencias, entrega de dádivas o regalos y la activa manipulación de los controles de calidad de las obras. El expediente incluye una llamada telefónica entre el intermediario de las constructoras y un representante de Casisa, donde el primero informa que ese día pagarían las facturas de la compañía. Hoy le queda el pago. ¿Hoy queda? Sí. De fijo, de fijo. Ey, ¿usted qué cree? Huepe, mae. Lo voy a llevar donde tencha te usted entonces. MECO reaparece en un segundo caso judicial llamado Diamante, que acusa similares delitos de corrupción a nivel municipal. El pasado 15 de noviembre fueron arrestados seis alcaldes del país, entre ellos Johnny Araya de la Municipalidad de San José. Las llamadas telefónicas y partes del expediente judicial son publicados en medios de comunicación desde junio. La Asamblea Legislativa también investiga, enfocada en los casos de la función pública. Que hay mucha información que se había ido solicitando, pero hubo resistencia por parte de algunas municipalidades. Nos pareció oportuno que, al igual que lo hicimos con los auditores de el CONAVI y el MOP, pues los auditores de las municipalidades, sobre todo las allanadas, vengan. Doña Mélida, en una conversación con Doña Priscila Naranjo Vargas, que trabaja para Doña Mélida, le dice que ella negoció con usted la suma de mil dólares y que usted le algunas facturas a cambio de que usted nombrara al señor Eric Rodríguez, que usted mismo que conoció en Celdas, en un puesto en H.S. Solís. Todavía con contratos vigentes, MECO y H. Solís están activas en la Obra Pública Nacional. Son solo dos personas de La Cochinilla que infestó al sector público quienes están en la cárcel. Gracias a Natalia Díaz por esta información, en, en tres minutos vimos esta, este explicativo y ya estamos ahora sí con el tema de fondo también de este otro de los temas de fondo de esta noche nos acompaña eh, Gloria Navas del Partido Nueva República, candidata a diputada y el candidato a diputado también eh, Pablo Barahona por el Partido Integración Nacional, a ambos buenas noches, bienvenidos y vamos a introducir el tema porque resulta que con esta semana tan intensa que hemos tenido donde casi que cayó una explosión con el escándalo del caso Diamante. Veníamos del caso Azteca, también tuvimos el caso Cochinilla. Eh, sin embargo, a pesar de ello, es muy curioso porque la encuesta CIEP ha revelado, y lo voy a decir, que no necesariamente la corrupción es una de las grandes preocupaciones de los y las costarricenses, sino que la más reciente revelaba que entre el, el desempleo, el costo de la vida, la educación, la salud y la seguridad, estos serían más bien los temas de mayor preocupación. ¿Cambiará eso a raíz de este caso? Bueno, esa es una de las interrogantes, porque también yo sé que se están recogiendo datos por parte del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, una próxima encuesta que vamos a tener, eh, probablemente la próxima semana, pero lo cierto del caso es que con las detenciones de los seis alcaldes este tema no sabemos si va a estar en el primer lugar hay un dato que sí quisiera compartir porque según esta encuesta el tema de corrupción en general es el sexto en la lista de preocupaciones de los Islas Costarricenses y finalmente tener el índice de percepción de corrupción en Costa Rica que es eh, Costa Rica obtiene un valor de 57 en la escala de 1 a 100 bien ¿Cómo valoran y cómo ven ustedes, candidatos a diputados de Nueva República, también del Partido de Integración Nacional, este tema dentro de la gran agenda político-electoral? ¿Si va a cambiar la percepción de los costarricenses si va a pasar de número uno? ¿Serán los temas de preocupación, sí o no? ¿Y cómo van a abordar los partidos políticos que ustedes representan esta agenda y este tema? Doña Gloria Navas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, Laura. Ha sido un gusto encontrarnos y con don Pablo, por supuesto. En primer lugar, yo tendría que indicar que desde el punto de vista de nosotros, como abogados, como personas uh -huh. eh, muy Penalista, conscientes señoras. de la realidad nacional, el tema de la corrupción debería tener una posición muy, más elevada, como peligrosa y totalmente negativa. Pero también tenemos que tener en cuenta... Que la gente tiene hambre, que el costo de la vida es muy grande y que esos son en parte las grandes preocupaciones mm -hmm. de la gente. ¿Con qué voy a comer mañana? ¿Dónde Así voy es. a trabajar? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar la luz, el agua? Entonces, esas son prioridades para la gente. Pero el tema de la corrupción es una enfermedad de la sociedad. Y si la sociedad está enferma, no podríamos avanzar mucho. Yo creo que eh, el país necesita algunas reformas estructurales importantes y que tenemos que atacar este problema genérico de, con la palabra corrupción desde varios ángulos. ¿Cuáles eh, dirías? Uno de los tantos ángulos es en cuanto a la persecución y la investigación. Por ejemplo, en este momento el tema de los alcaldes fue sumamente serio, es decir, Seis alcaldes de todo el país, de las municipalidades, que son las organizaciones de las comunidades, están en la cárcel porque presuntamente son corruptos. Eso es un tema grande en este país porque a través de las comunidades se desarrollan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si por otro lado tenemos un gran escándalo, cuarenta y pico de allanamientos, no sé cuántos miles de policías, jueces y fiscales trabajando en todo esto y de pronto resulta que no hay prisión preventiva, que se van para la casa y pareciera que la intensidad del asunto bajó. Eso trae cuestionamientos a la ciudadanía, la ciudadanía se confunde y no entiende qué es lo que está pasando. Entonces, el régimen jurídico que estamos llevando a cabo en este momento... Eh, debilidades del Ministerio Público de los medios jueces son cosas que hay que corregir inmediatamente para eliminar esa percepción de desilusión de la población porque en efecto así es se hace el gran escándalo se hace todas las eh, entrevistas, por ejemplo el director de Lobijote explicando que por aquí y por allá, que, que es lo que está investigando, que mm. esto es muy serio y después resulta que no pasa nada así lo ve la gente entonces yo creo que la percepción de lo que es corrupción no está tan clara en Costa Rica en cuanto a que la lesión a esos niveles se determina desde el punto de vista económico y en otras áreas uh -huh. de la actividad humana bueno pero está golpeando partidos políticos en este momento y ahorita vamos a eso ¿Qué dice Pablo arahona Laura, muchas gracias por la invitación un saludo a toda la audiencia desde luego doña Gloria que siempre es un gusto empezamos esta semana en entrevistas matutinas y terminamos esta semana también en, en entrevistas y me alegra mucho porque encuentro muchos puntos de coincidencia para tratar de apostarle a mi principal motivación para dar el brinco de la academia y el trabajo liberal de la profesión a la política, que era algo digamos a lo que yo le tenía cierta alergia en, en, en mi historia profesional y es tratar de elevar el debate político en este país a mí me parece que es central que nosotros cuando abordemos estos temas lo hagamos con seriedad rescatando por supuesto las, las preocupaciones y las prioridades de la gente pero también el trabajo de un líder político es eh, explicar y en ese tanto también es educar gobernar es educar y, y, y entrar en una campaña política tiene mucho y de pronto hay la deformación mía como profesor de, de esta universidad pasa por tratar de explicarle a la gente y, y explicar en un programa como este también por qué es que la gente desde luego primero trata de resolver sus problemas más inmediatos y después en todos los secundarios, bien lo decía doña Gloria, es más fácil ser demócrata con el estómago lleno, también uno podría decir es más fácil ser honesto con el estómago lleno, eh, la, la idea de la gente de que la corrupción es un problema secundario es quizá porque no le han sabido explicar que parte de ese, empleo, de ese desempleo, de ese desorden social en el que estamos, viene precisamente de la excepción de la ley, o sea, de la ruptura de lo que llamamos la cultura legalidad y caemos entonces en la cultura de la excepcionalidad, que es la cultura de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Esencialmente abuso de poder. Por eso es que uno de los, de, de los elementos que los corruptólogos definen, por allá yo en el 2004 publiqué un libro de doctrina jurídica sobre corrupción que viene siempre aparejado de impunidad, de hecho el libro se titula Corrupción e impunidad y explico que la corrupción es abuso de poder y que se presenta fundamentalmente ahí donde hay poder discrecional, por eso usted ve alcaldes inspectores de obra pública, ¿Regidores? presidentes ejecutivos, regidores, diputados, ministros, mandos medios, pero siempre con un poder discrecional, es decir, con la posibilidad de decirle al constructor sí o no, aquellos que diseñan, un, un es, ahí está por ejemplo el nervio ciático de la corrupción en contratación pública, uh -huh. está en el diseño de los carteles licitatorios y los que han participado en carteles y los que uh -huh. hemos asesorado también a los empresarios que participan en concursos públicos saben que ahí es donde viene eh, eh, preñado ya el, el, el cartel para favorecer a alguien más. Yo creo que es normal que la gente entonces primero trate de resolver porque no le han explicado la importancia de la corrupción eh, en, su, en su vida más inmediata. y Entonces, eh, un poco de esos lemas tan envilecedores de nuestros días políticos, cuando la gente repite, yo creo que sin reflexionar, bueno, no importa que robe, pero que haga. Bueno, pero es que ro robar bueno, pero... robar, uh -huh. es, ro robar es un hacer también que, que es como borrar con la mano izquierda lo que se viene haciendo con, con la derecha. Yo lo que, lo que quiero aterrizar con esto es decir, bueno, uh -huh. a mí me parece que si le vamos a entrar al tema de la corrupción hay que hacerlo en serio, entendiendo que, y de alguna manera lo asomaba viendo Gloria uh -huh. en su introducción, la corrupción uh -huh. aparece normalmente aparejada de la falta de castigo, es decir, de la impunidad. Decía Rousseau que no hay peor crimen que los malos ejemplos. Uh -huh. Eh, y entonces la impunidad no puede ser un peor ejemplo en una cultura de legalidad, una cultura donde, donde digamos, pensamos que rige el Estado de Derecho. ¿Por qué digo esto? Porque si los, si los comunes mortales ven que sus gobernantes, por eso dice que gobernar es educar, que sus gobernantes están corrompiendo, que están viviendo muy bien y más allá de las posibilidades de un, de un simple salario público, ¿verdad? Eh, me pareció una ironía en estos días un, un, una persona que reconocía le daba dado plata a Johnny Araya y dices que él no tenía plata suficiente entonces le di en un préstamo para que él se defienda, bueno decirte? esa ironía que no es más que una bofetada desde luego la inteligencia al común de los mortales no, no, no rima mucho y con esto cierro con el enojo con la indignación que a mí me parece muy bien que sienta el costarricense en función de que está siendo engañado y de que hay algunos que cuentan con un ventajismo y que en este país la ley, sobre todo la ley penal, se ha convertido en una en una, en una serpiente que solo muerde al, al pie descalzo. Y eso no puede ser, porque Por eso. eso es una invitación a que uh -huh. otros delinquen. ¿Y qué van a también? hacer ustedes cuando la...? Vamos a ver, no puedo evitar, doña Gloria, porque usted lo debe conocer, que hoy un regidor fabricista, dice en el periódico La Nación, ayudó a Meco a ganar un contrato, de, a cambio de dinero él es Gustavo Alonso Mayorga regidor de el Golfito del partido Nueva República ¿qué van a hacer ustedes cuando esto toque también a, las, a los partidos políticos que ustedes están representando? Sí, es una barbaridad, es una vergüenza nacional, eso no se puede justificar ¿cómo eh, ve usted esto eh, si dentro es, de las si filas es, de Nueva República? Si es un, bueno, no podemos acusar a todo el partido porque una persona salió delincuente o presuntamente delincuente pero sí tiene que haber un gran cuidado en, en quiénes son las personas que se eligen, cuáles son los antecedentes, cuál es su preparación eh, porque eso es una vergüenza, eso es una ofensa y por eso estamos y, y queremos pelear por todas estas situaciones yo soy una banderada del principio y la transparencia y he planteado acusaciones penales precisamente para perseguir como ciudadano y demostrar que hay una opción popular que puede funcionar que la protección del artículo 11 de la constitución política puede funcionar, que la institucionalidad puede funcionar, pero hay que parar todas esas cosas. ¿Y cómo hacen ustedes, por ejemplo, cuando pasa algo así? El partido tal, el partido que tal vez en este momento está eh, representando usted, doña Gloria, bueno, hoy hay una persona cuestionada y les toca hacer campaña en Golfito o les toca hacer campaña en otro lado. Es decir, ¿cómo van a lograr ustedes eh, tener esa legitimidad y también la, que la gente crea en ustedes. Sí, los partidos políticos tienen que tener un sistema eficaz. ¿Cuál sería para ese un sistema, sistema eficaz? eficaz los, para tri, los tribunales... Seleccionar, de... porque además estamos hablando de la gente Golfito, estamos hablando de la gente de los chiles, estamos hablando y gente que está participando a nivel local. Hoy golpea esto a nivel local. Aquí vemos las distintas noticias. Hay al menos ocho partidos en una nota de Álvaro Murillo del Semanario Universidad. Ocho partidos que podrían estar tocando Toca, que de alguna forma ha tocado el caso, este caso, el caso Diamante. Sí, en eh, el caso Diamante es, eh, es totalmente... Hasta ahora. Sí, uh -huh. sí, es... Según el, el expediente Es ver, vergonzoso lo que está ocurriendo. Entonces, me parece a mí que eh, y es... ¿Cómo seleccionar tiene que, dentro del partido tiene y cómo que, tiene lograr que, esa legitimidad? Es, es, es difícil, es difícil, uh -huh. porque hay personas que, que están aparentemente muy honestas y de pronto se tuercen por una necesidad económica, porque se corrompen, porque les pareció interesante recibir una dádiva, etcétera, etcétera. Entonces, un tema de educación, es un tema que arranca con la educación desde los niños, etcétera. Pero en este momento, si estamos en una campaña electoral y este señor que está ensuciando el nombre de un partido político, el partido político tiene que reaccionar inmediatamente abrir una investigación porque tampoco podemos decir que es culpable simplemente porque está en la noticia, sino que abrir el proceso judicial. y hacer un proceso eficaz a nivel interno del partido, el tema de ética, sin tanto padrinazgo y se, se dan las audiencias, etcétera, el derecho y de defensa y si hay un delito que se sospeche que se hace al Ministerio Público y hacerle seguimiento de esa acusación, no se puede vivir con la alcahuetería. Por eso estamos como estamos, eso hay que detenerlo. Dichosamente... ¿Qué haría usted, don Pablo? En ahora, posición, un caso? en caso, hay una posición bastante más cómoda que la de, la de Doña Gloria, porque eso ha ocurrido en el, en el partido Nueva República. Yo, eh, al examinar, digamos, la, la, la paleta de colores en el espectro nacional, identifiqué cuatro partidos que tienen una tradición de más de 20 años y dentro de esos cuatro hay tres que han sido gobierno el PAC, Liberación y el PUSC hay uno solo que no, que es el PIN y entonces si usted se da cuenta estos tres, Liberación el PAC y la unidad han sido hartamente cuestionados por malos manejos electorales el PIN no y en ese sentido yo me siento muy tranquilo de eh, eh, estar lejos de, de eso que está ocurriendo y no hay y usted lo nota, no hay un cuestionamiento concreto y eso para mí era fundamental y lo digo porque yo sí si me, me he erigido en un crítico eh, muy contracorriente y siempre he estado muy opuesto a la corrupción al punto uh -huh. que lo he tomado como una de mis banderas de estudio desde que, desde que salí de la universidad, ese libro que le planteaba fue mi tesis Pablo, de licenciatura, ahora, a, eso, a, eso voy, de partidos a eso voy, pero yo sí quería tomar distancia porque uh -huh. en la pregunta, doña Laura, usted usted usted hablaba de ustedes y, y ese usted me imagino que iba al conjunto del Partido de Nueva República, no al PIN, porque el PIN yo lo quiero dejar aquí para que no quede en el aire flotando, no tiene a nadie cuestionado en estos cables Yo me siento muy tranquilo porque eso me da pero la podría, posibilidad. de darse. Bueno, pero es que podría, podría sugerir, digamos, sugerirlo como a futuro, como un supuesto en el oriente, tratar como en lugar y jalar, eh, eh, digamos, hacia el sótano en el que no, no, no, no tenemos nosotros por qué estar, digamos, compartiendo silla. Eh, lo que quiero y yo, yo confío en que no sea así porque yo si, si algo puedo decir eh, para no, no agotarme en, en el debate interno de partidos sino nada más hacer esta salvedad no estamos en esa fotografía en el momento y cuando lo estemos pues entonces tocará tocará analizarlo si es que eso toca pero confío en que no, yo, yo voy eh, a la raíz del cacho. Bueno, primero lo que hay que hacer es, eh, me parece que los partidos políticos han sido en general tremendamente irresponsables en la escogencia de sus cuadros. Uno lo ve en Liberación Nacional. Los cinco, los cinco candidatos a diputaciones por San José en, en el partido Liberación Nacional son el padre de una diputada el hijo de un ex, de un ex candidato, el, uno que pone el tercer lugar, que lo pone Johnny Araya, verdad que es su alterno suyo, asesor en la municipalidad. Eso es liberación nacional. Y si usted se da cuenta, en, en otros partidos pasa algo, digamos, muy similar. Entonces yo creo que lo primero es que la democracia... ¿Se diferencia de los... el Partido de Integración Nacional? ¿Perdón? Esto? ¿Se diferencia el Partido de Integración no, claro, Nacional? Claro, porque hubo, digamos, una oxigenación mucho mayor y la mejor muestra es que estoy yo ahí. Yo nunca he militado, ni en ese ni en ningún otro partido. Y aquí estoy, ocupando no el quinto lugar por San José, sino el primero. Creo que hay una valoración de perfiles y el hecho de que yo esté encabezando la, el primer lugar por San José del Partido Integracional Nacional dice mucho, pero yo quería aterrizar todavía más mi respuesta y, y aquí de pronto me pongo un poco técnico en, en, en la materia. Eh, en, en la, corrup la corrupción pasa entonces en los partidos políticos ¿verdad? pasa por una mala escogencia ciertamente de los, de los cuadros digamos de referencia que, que, que participan desde los partidos, es decir que eso que conocemos como politiquería hay que erradicarlo, pasa porque los partidos no se han preocupado por asegurar eso que además está dispuesto por ley que es el presupuesto para la formación política que debería ser permanente según la ley y que es fundamental ¿Para qué? Para que los cuadros se preparen progresivamente Bien. y para que la gente cuente con mejor representación. Pero además de eso, hay que decir, hay que atacar todos aquellos bolsones de discrecionalidad en la administración pública. Yo creo que tenemos, los que hemos pasado por la administración pública, lo sabemos, un problema seriosísimo, Laura, con mandos medios, aquí mismo en la universidad, Ajá. que también es administración pública. Yo he trabajado aquí, es muy complejo. Y ahí es donde también, si nos vamos a, a, a coser a Abad, ni siquiera la Universidad de Costa Rica está exenta de casos de corrupción y acaban de echar a un funcionario de la NAME que por mucho tiempo fue un adalid de las universidades en esa materia. Entonces, el problema es que donde hay discrecionalidad, ¿verdad?, hay tentación. Y yo lo que quiero decir sí coincidir en que me parece que hay que formar mucho más en los temas éticos y que la sociedad también tiene una gran responsabilidad porque aquí la gente no denuncia. A la gente le da temor, le da eso a miedo. veces es, es comprensible. Echarle la responsabilidad a la gente de eso es un poco. Bueno, pero es que la ciudadanía la defendemos entre todos. Bueno, veamos qué dice gente. Veamos la gente. Y la gente, perdón, dice... y la gente ha votado por ese tipo de representación. Veamos qué dice claro. la gente en este Vox Populi que hicimos para Costa Rica en Juego, sobre este tema. Adelante. Mi nombre es Alejandro Durán, de Radio Emisoras de la Universidad de Costa Rica. Hoy le vamos a preguntar a las personas qué se debe hacer para combatir la corrupción en política. Esto viene de hace años, casi todas las veces estábamos hablando yo con el compañero ahí, que porque como las habanas, las habanas es una corrupción lo que hay. En todos, casi todos los ministerios hay corrupción. Para combatir la corrupción deben este, más que todos los costarricenses investigar quiénes son los, las personas a lo que le dan los votos. Está en, más en cuestión de uno que yo sé que si yo mantengo mis ideales y me meto en política, debo estar consciente y claro de, de lo que tengo que hacer y, y, y, de, y de quién soy y digamos, la consecuencia que podría conllevar el, el cometer un acto de corrupción. Creo que está en una cuestión muy de voluntad de mí. Eh, al momento de asumir algún cargo político. Primero los, los políticos desaparezcan para que, para que desaparezca la corrupción en este país. Son solamente eso. Medias de comunicación este, son la base ahora de saber y sacan hasta lo más profundo y otras cosas inventan también. Pero la gente ya está más informada, entonces ya no los pueden engañar. Yo siento que no tienen tanta transparencia los políticos o todo lo que venga haciendo la democracia. No, no hay tanta transparencia como para que nosotros nos demos cuenta. Se supone que rinden cuentas, pero como que hace falta algo más. Hace falta algo más. Estaban hablando de... de bueno de las personas aspirantes en la, a la política, ¿verdad? Muy duro, muy dura la evaluación, muy dura, yo, ahora que vos decías, sí, eh, Pablo, sí. usted decía que, se, bueno, que la gente también que tampoco denuncia, pero bueno, claro, la gente yo, yo... juzga la inversa más bien, dice... Eh, y falta más una política de rendición de cuentas. Claro, porque yo he sostenido que, y eso, digamos, los sociólogos americanos lo han desarrollado muy bien: eh, la sociedad costarricense sufre de, de, de una suerte de, de síndrome de Peter Pan, que es esperar que otros adultos vengan a rescatarlos. ¿verdad? Y en este caso, los adultos normalmente suelen ser los políticos, la culpa es de los políticos, pero la pregunta que hay que hacer a la gente es quién ha encumbrado estos políticos. Yo, yo, yo no he votado por, este, por esta calidad de gente que está ahí, yo no voté por este regidor, estoy seguro que doña Gloria tampoco de, de, de Nueva República, ciertamente nunca he votado por un Johnny Araya ni por un Carlos Alvarado, entonces eh, hay que preguntarle a la gente que está dispuesta a votar hoy incluso por un Figueres o por una Linet Saborío o por toda esa tradición política que es la que nos tiene en este barrial, ahí es donde yo responsabilizo a la gente no solo digamos, como entes denunciatorios, es decir, como denunciantes, ¿verdad?, porque sí, en esto los ciudadanos tienen que ser valientes y armarse, para eso hay ONGs, hay grupos, hay, hay perdón, en la, en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito que redactamos un grupo grande profesional desde la Contraloría, ya por el 2004, en reacción a Alcatel, a Caja en Fischel, y salió esta ley que los diputados no querían sacar y se sacaron de, de archivo para decirle, no, miren, si estamos en contra de la corrupción, por una enorme presión política, yo quiero decirle que ahí quedó la posibilidad de las denuncias anónimas, es decir, los ciudadanos tampoco conocen muchas veces ese mecanismo, le ha faltado a los políticos quizá a la prensa ponérselo por delante, pero yo sí quiero rescatar lo que decía una de las, de las participantes antes de devolver de, de, de el micrófono a doña a doña Gloria y es la transparencia uh -huh. es cierto que hay que transparentar mucho más la cosa uh -huh. pública sobre todo ahí donde tenemos eh, digamos es, es oscuranas que hay, que, que, hay que, que clarificar eso, hay que poner los, los focos, ya decía la contratación uh -huh. administrativa eh, no, no, no, no pusiste Laura en, en tu recuento por ejemplo todas las denuncias que hay en investigación de mal, malos manejos en la caja por contrataciones Así de emergencia es. en la pandemia, yo pondría el caso de, de las pruebas Faro también como un caso de corrupción, ahí se gastó muchísimo plata y ciertamente se extrajo información ilegal con el consentimiento de un consejo superior de educación de ministros de viceministros y el presidente estaba enterado porque lo reconoció también su comunicación y aquí se viene liberación y la unidad a poner los votos para que y, y el pacte de luego para que no se caigan los miembros del consejo superior de educación lo que es una bofetada a todos los, los padres de familia que tuvimos niños que tuvieron que, que, que, la que pasar por esas prácticas que me sí, Gloria, yo soy Gloria una vez. persona que estoy enferma de la corrupción. Estoy muy molesta con la actitud de los funcionarios públicos y de la gente que tradicionalmente se ha dedicado a la política. Por eso yo tomé la decisión de participar en esta campaña política y estoy aspirando a una diputación porque estoy cansada de ver el temor que tiene la gente para denunciar la falta de conocimiento de que tienen instrumentos jurídicos para esas denuncias y para hacer seguimiento a esas causas. En estos días, en la madrugada, terminé la denuncia con el asunto de las, de las pruebas FARO. A las 2 de la mañana estaba mandándola a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ya la pasó a la Fiscalía de Transparencia, de Providad y Anticorrupción. ¿Por qué? Porque esto hay que limpiarlo y hay que limpiarlo con acciones, no solo con discursos. La gente ignora que el artículo 11 de la Constitución Política autoriza a la ciudadanía a repetir la rendición de cuentas. La gente no conoce que el artículo 392 del Código Procesal Penal contiene la acción popular para que la ciudadanía querelle y se apersone a los procesos penales para ejercer ese control eficaz. Nosotros estamos metidos en el caso PAD. ¿Y cómo estamos metidos en el caso PAD? Empujando el caso PAD, porque es un relajo la manera en cómo se está jugando con los datos personales y sensibles de la gente. ¿Cómo el lo estamos el haciendo? Por la, por la acción popular, por la acción popular. Entonces yo siento que la gente no tiene conocimiento de todo lo que podría hacer y y ¿La gente que, no tiene conocimiento está decepcionada de que no, no, muchas de sus denuncias tampoco caminan en las auditorías? Bueno, en las acciones, es eso, es pero es que hay que perseverar, Laura, hay que perseverar, Por hay eso, que insistir. ¿Qué mecanismos va a hacer usted, eh, Gloria Navas, cuando sea diputada, llegar a ser diputada, eh, podría generar qué mecanismos propone usted eh, para hacer cambios en cuanto al abordaje del tema de la corrupción tal cual se ha abordado y se ha manejado en este momento. En concreto, ¿qué, cam ¿qué cambios haría usted? Hoy, por ejemplo, sí es cierto, me faltó citar otros casos, pero es que son muchos. Está el de, los, sí, claro. el de la visitación de, la de las personas narcotrafic bueno sospechosas de narcotráfico. el de, También está el caso del diputado, eh, del, pa del padre del diputado Gustavo Viales, Carlos Viales. Eh, bueno, ese es el caso del líder Pancho Villa, ¿verdad?, que fue investigado por sus relaciones con la municipalidad de Corredores. En ese caso, en esa oportunidad, Gustavo Viales visitó en una ocasión el condominio donde fue apresado el dirigente, ¿verdad?, el 6 de abril. Ese caso se unió junto con otros. La comisión que veía lo del narcotráfico quedó cerrada. Entonces, pregunto, ¿qué harían ustedes si hubieran sido los diputados en este momento? Yo sería feliz siendo presidente de la comisión especial investigadora de ese tipo de asuntos. Ah, Nos vamos a tener que pelear esa presidencia. Pues sí, ¿Dos años porque, ¿porque, dos años porque usted también? tiene porque... que saber cómo hacerle las preguntas a la gente que <risa> claro está citando. Que sí. Tiene que establecer la diferencia entre lo que es el control político y el tema penal en los tribunales de justicia. Usted, todo el mundo no tiene que llamarlo ahí para hacer el discurso y decir qué bueno que estoy haciendo todo esto por el país. No, no tiene que hacer acciones eficaces. Esas comisiones son importantes. Esas comisiones pueden preparar informes muy técnicos para ayudar incluso al Ministerio Público y también hacer ese seguimiento de la ciudadanía a través de la transparencia. Yo he formado un movimiento ciudadano CR en el cual hemos perseguido, hemos buscado, estamos trabajando con la acción popular, hemos hecho un montón de denuncias, precisamente y en todas va funcionando, vamos caminando, tenemos que esforzarnos, pero no tenemos que tener temor, nosotros tenemos obligación de enseñarle a las generaciones jóvenes lo que es bueno, lo que es correcto, y, lo que es honesto. ¿Y empezaría por el financiamiento de las campañas políticas? ¿Usted estaría también. dispuesta a hacer cambios, por ejemplo, que se claro. levante el secreto bancario? Yo hablaba con un funcionario del, del Tribunal Supremo de Elecciones y me decía: aquí no se puede levantar el secreto bancario. Como que no se puede, si hay reformas se pueden hacer perfectamente. Me, a, en las de, condiciones actuales. ¿A través de las condiciones actuales? A través de a, las órdenes judiciales, requiere un juez penal. se yo juez quisiera, penal. Yo, yo esperar, terci, se puede. Pero, ahí. Y hay preguntas, hay preguntas también por parte de las redes sociales en este momento, no sé si las tenemos allí, eh, de, permítanme, porque. Creo que ya me estarían yo llegando... Yo quisiera sobre cuáles son mis propuestas este, también, ¿sí? Laura, porque me parece que eso es importante. Porque hay varias preguntas que tenemos en este momento, vamos a ver, que tienen que ver con... Bueno, la primera es, un político acusado de corrupción debería poder optar de nuevo a un cargo público si su caso nunca se resolvió porque prescribió, eh, sí si, si me refiero. Sí, me refiero a Figueres. Bien, ver. ahí hay una consulta de Huilala. Uh -huh. Y vamos a ver si tenemos otra por allí en pantalla. Emanuel eh, García, ¿saben cuánto del PIB representa la corrupción en Costa Rica? Creo que han habido algunos datos. ¿Qué mecanismos van a proponer en una eventual eh, legislatura para combatirla y cómo eh, se van a medir los resultados? Esa es otra pregunta de Emanuel García J. Vamos a ver la tercera consulta. De inmediato es... Uh -huh, es de Chris Robles. A ver, Chris Robles. Robles. Perdón. Sí, ¿cómo se pueden... Eh, ¿Cómo creen que se pueden implementar mecanismos de transparencia? Y que es, y que no... Que, sea, uh -huh, que se tome... Vamos a ver. Y que no tomen 20 años, exactamente, que sean ángeles y que no tomen 20 años eh, en dar fruto, ¿verdad? Me refiero al caso Diamante, eh, no, no fue nada sorprendente, lo sorprendente es que finalmente los arrestaron. Bueno, yo quisiera aportar algunas cosas ¿Hay, hay preguntas? sobre la base de estos y para caer en el terreno de las respuestas. Bueno, por ejemplo, no, las no, campañas no electorales no están no revelándose que hubo financiamientos de campañas electorales. Entonces, bueno, el tribunal yo, yo amarrada manos. Yo planteé y fue acogido, y así si está escrito, el tribunal, la reforma integral al código electoral costarricense. Eso está en el programa de gobierno del Partido de Integración Nacional y desde luego eso implica reformas legales. Eso no es para el ejecutivo, sería? eso es para el legislativo. Entonces, uh -huh. el código electoral hay que reformarlo. Bueno, hay que permitir candidaturas independientes por ejemplo en este país no es posible que los liderazgos políticos tengan o tengamos que someternos necesariamente a la molienda de los partidos políticos eh, eso me parece que es un dato esencial. Hay que cancelar la idea de las dobles postulaciones, ¿verdad? Eh, a diputados y a presidencia. Pero hay, que, pero hay que entrarle al tema del financiamiento político, que es el talón de Aquiles de ¿Sí? nuestra democracia. Yo Así me es. podría llevar todo un programa explicando sobre el financiamiento electoral. Yo fui letrado de en un programa de, de elecciones. Entonces he redactado muchísimas de las sentencias y la jurisprudencia que todavía está vigente. Pero lo que quiero decir con esto es. Eh, eh, tenemos el peor de los sistemas, que es el sistema mixto de financiamiento de, de campañas políticas, que es que se le dice a, a los partidos, sí, le vamos a financiar la campaña, pero primero vaya usted a ese prestar. Y además hoy se autorizó, bueno, eh, hace, hace unos pocos años autorizó el tribunal, lo que a mí me parece una barbaridad, es que las campañas políticas las financien los banqueros privados. Eso estaba prohibido antes y solo podía financiarlo la banca pública. ¿Por qué? Porque es el Estado. Al entregarle las campañas electorales y el financiamiento a la banca privada, estamos privatizando la democracia. Eso hay que cortarlo y prohibirlo de cuajo, pero además también transparentando mucho más eh, eh, y facilitando también la fiscalización de los gastos que hace y las comprobaciones de gastos que hace el tribunal de esos partidos. Eso, eso es un tema, pero tampoco hay que burocratizarlo demasiado porque entonces si no, los partidos políticos se les imposibilita las campañas electorales, la democracia cuesta. Eso es una cosa, pero también tener con medios de comunicación para, para afectar el tema del financiamiento, incluso varetarlo, el Estado tiene que pues, pues, asumir una tesitura muy valiente frente a los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, que son los que se llevan en televisión, el 6, el 7, y sus grupos radiofónicos y, y, y los periódicos asociados, se llevan de la pauta de publicidad las campañas políticas miles de millones de colones que no hacen falta. Eh, Laura, usted trabajó en Canal 13... Usted sabe que el Estado tiene, porque es un bien de manial, el, el, el, las, frecu las de frecuencias del país, eh, de, del, del espectro radioeléctrico, podría el Estado perfectamente, eso lo hace México, lo hace Alemania, que es que hace una buchaque, que le reparte a los partidos políticos uh -huh. para que tengan publicidad, ahorrándose ese gasto. Eso es una cosa, pero yo quisiera también aquí eso plantear... Eso ha sido propuesto, pero nunca ha prosperado. Bueno, por eso, pero uh -huh. eso, ya, eso ya es por la incapacidad de los que han estado ahí. Esa factura no la pago yo. Lo que sí les quiero decir es que a mí me parece que además en este país hay que ser eh, muy claros en algo. Yo, yo difiero un poco de doña Gloria en el siguiente sentido. Así me, a mí sí me parece, porque estamos aspirando, Gloria, eso hay que recordarlo a un parlamento. Hablar, el control político, el discurso es fundamental para educar a la gente y para enseñarle que tiene esos recursos a disposición. Pero el control político pasa también por no engañar a la gente. Yo no, no de ahora. Bueno, yo fui cofundador de la de la, de la, de la eh, Asociación Costa Rica Íntegra. Hicimos debates sobre corrupción con los candidatos presidenciales en las últimas campañas. Se firmaron acuerdos que redacté yo de puño y letra incluso en ese momento. Pero ¿Qué además de eso... Hoy por hoy pero por la, además de eso, fundé el Observatorio de campañas. Libertad de Expresión en Costa Rica uh -huh. para analizar cómo se estaba manejando, digamos, todo el tema de financiamiento de campañas en este país y cómo pensaba el costarricense. Fui el que planteé las primeras denuncias sobre el tema de Alcatel y me paré en raya frente a la sala constitucional y detuve eso por un, por, por un gran tiempo y ahora el tema Faro digamos el primero que lo denuncia el viernes pasado como padre de familia concernido un niño de quinto, de quinto grado soy yo y he presentado ya sendas denuncias eh, y, y amparos que está coadyuvando además algunos padres de, uh -huh. de familia hechosamente pero más allá de lo que yo he hecho yo quiero decirle lo siguiente ahora yo tengo digamos muy claro que el control político en este país hay que hacerlo también integrando a la sociedad. ¿Ve usted que los criterios que han recogido ustedes en ese que ustedes llaman Vox Populi uh -huh. son criterios entendidos? Es decir, salvo el señor que dice que los políticos hay que erradicarlos, bueno, la política es esencial al ser humano y al gobierno, uh -huh. sobre todo en un ejercicio democrático, pero fuera de eso hay que decir, yo sí me planté en raya, yo les dije y les advertí, y, y, y creo que lo, lo escribí en algún momento en el semanario la Universidad, Laura, que las comisiones, típicamente legislativas, es decir, meramente políticas, son un engaño a la gente. Okay. Por lo que Me dice Gloria, no saben investigar los diputados, por lo menos estas camadas que han estado, pero además, nada más para cerrar la idea, eso, y, esto sí. es muy, y esto es muy importante, Bien. el reglamento legislativo establece las comisiones mixtas Bien. legislativas, que son diputados y técnicos, gente que sabe la materia investigada de obra pública o de la caja y además sociedad civil concernida en el tema. Esas Ajá. son las comisiones que instauran, Glorias. no solo políticos autodiagnosticándose. verdad ¿Qué propondría usted? O sea, eh, hoy estamos conociendo que las campañas de los alcaldes, según el expediente judicial, han sido financiadas por una empresa o por varias. Y uno se pregunta, tengo de te bueno, por eso, por ¿qué, cuál, ¿Cuál ha sido el papel? Entonces, del tribunal, ¿cuál es el papel del Tribunal Supremo de Y de elecciones? los partidos políticos también. De financiamiento de los part... de, de, del Departamento de Financiamiento de los Partidos Políticos. Están atados de manos. ¿Qué haría usted? ¿Qué cambios haría usted? Porque ahí empiezan, ahí empiezan las historias las historias de corrupción. Con relación a las campañas, de los financiamientos de las campañas, yo creo que eh, hay bastantes restricciones en este momento. Eh, hay controles que están establecidos. Entonces, ¿por qué tenemos el problema? Paralelo, es que el problema no necesariamente. El paralelo, problema sí. no necesariamente está en las leyes. Uh -huh. El problema está en las actitudes de las personas que llegan a esas posiciones. La gente tiene que entender que si usted es sinvergüenza y se tuerce que va a la cárcel. Eso tiene que quedar muy claro. No, eh, todo este molote, por ejemplo, a mí me ha desilusionado ver la intervención del Ministerio Público, la intervención de la Policía Judicial, esa cantidad de jueces, de alcaldes y todo el mundo ahí participando en esa investigación y que después toda la nación esté pendiente de qué ocurre y el Ministerio Público está pidiendo que las personas no sean encarceladas y se plega a las gestiones de la defensa. Yo nunca había visto eso que el Ministerio Público está plegándose a una solicitud de la defensa. ¿Qué de la que defensa. se pueden proponer en ese sentido desde sí, el claro. punto de vista bueno, de materia penal? Claro que sí. Es que no tiene que ser necesariamente en las leyes, en la calidad del funcionario. Mm. Vea lo que pasó el escándalo con doña Emilia Pero Navas. A doña Emilia Navas era la mujer más poderosa en Costa Rica. ¿Y qué fue lo que pasó? de Por estar acabeteando a su compañero o a su esposo eso hay que decirlo como es, con puntos y es. yo no tengo que estar ocultando absolutamente nada el problema está en las personas no necesariamente en las leyes yo no puedo esperar que a través de todas las leyes no, pero una justicia pronta y cumplida y es el tema del Poder Judicial que la mora judicial es apabullante entonces, el Poder Judicial tiene que rendirle cuentas a la gente el Poder Judicial tiene que rendirle cuentas a la sociedad civil. Tenemos que empoderar a la sociedad civil para que no tenga temor, para que haga seguimiento, para que actúe. Leyes tenemos hasta para tirar para arriba todos los días, pareciera si que no son suficientes pero es que 30 segundos, pero es que, ahí, ¿No? sí, sí, pero es que ahí, ahí hay un desliz que es, que es muy periodístico hay un periodístico Laura que es pretender recargarle la mano siempre al derecho y el problema no es jurídico, el problema es cultural y político, esencialmente ¿Sí? creo que eso está apuntando Gloria, pero hay que decir aquí algo, digamos que es adicional me voy a meter ya, con las universidades, las universidades no están graduando. graduando a los mejores profesionales en derecho también, que son los que están empezando a ser fiscales, están empezando a ser jueces, jueces y eso es responsabilidad universidades públicas, fundamentalmente, pero yo Bien. insisto: no caigamos en la cáscara hermana no, el facilismo de entender que todo el problema lo resuelven las leyes. Las leyes bueno. y, sobre todo, el sistema penal es el portero. Bueno, Primero está la cultura, a a la, la amplia, academia, la política, ¿verdad? ¿verdad? Antes de eso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Un gusto. Gloria Navas del Partido de Nueva República y también Pablo Aragona del Partido de Integración Nacional. Aspirantes a legisladores, nos vamos de inmediato a nuestra sección Doble Check eh, para conocer qué nos traen. Veamos. El Frente Amplio tiene una propuesta para el impuesto al valor agregado si ganan las elecciones. El problema es que la propia campaña de ese partido reconoce que la propuesta en su plan de gobierno es confusa. En Doble Check estamos revisando los planes de gobierno de los partidos que buscarán la presidencia de la República en febrero próximo. El plan del Frente Amplio tiene un apartado sobre el impuesto al valor agregado, el IVA. Este propone establecer tarifas mayores sobre bienes y servicios consumidos exclusivamente por los hogares pertenecientes a los percentiles de mayores ingresos, así como los alimentos con incidencia negativa sobre la salud humana, como lo son los ultraprocesados. Aún así, tan solo unas líneas después, el Plan Frente Amplista nos dice Nos opondremos a cualquier intención de aumentar la tarifa del IVA. ¿Cómo se logran esas dos promesas al mismo tiempo? ¿Será que desean incluir el IVA a productos que están exentos ahora, por ejemplo? Contactamos al encargado de comunicación de la campaña Frente Amplista para aclararlo. El asesor afirmó que el Frente Amplio históricamente se ha opuesto a que la tarifa general del IVA se aumente. La tasa general hoy está fijada en 13%. Eso sí, el vocero de campaña aclaró que según el plan de gobierno, el Frente Amplio buscaría subir el IVA al 16% para bienes y servicios que solo consume el 10% de hogares de mayores ingresos y que no sean consumidos por más de un 5% del resto de hogares. Esa tarifa del 16% también aplicaría a alimentos nocivos para la salud, tal como están definidos en una iniciativa de ley que el diputado y candidato presidencial José María Villalta propuso en el 2018. Entonces, sí hay una intención de aumentar la tarifa del IVA, aunque esta sería parcial para ciertos productos y servicios. El vocero del Frente Amplio concedió que la redacción del plan puede generar confusión y nos aseguró que el partido enviará una nueva versión corregida de su texto al Tribunal Supremo de Elecciones. Si usted también lee los planes de gobierno y se topa con propuestas confusas, Avísenos, búsquenos en redes sociales como Doble Check CR y envíenos un mensaje. No se quede con el clavo. Esto es Costa Rica en Juego. Gracias a David Bolaños por la sección de Doble Check. Recuerde que nosotros estamos preparando el gran debate nacional con las 26 candidaturas a la presidencia de la República y que tendremos más programas de Costa Rica en Juego eh, con los distintos aspirantes, las personas aspirantes a los puestos a la vicepresidencia, a la presidencia y también a diputados. Los vamos a tener aquí en confrontación. Eh, y también, por supuesto, con... Eh, acercando sus ideas o cotejándolas es algo que nos tenemos propuestos a, aquí en este programa pero bueno de inmediato vamos a ir con nuestra sección detrás del dato que está relacionada con la encuesta más reciente del centro de investigación y estudios políticos de la universidad de costa rica (CIEP) y que tiene que ver con la percepción de los costarricenses sobre el presidente veamos Un 58% de las personas ha pensado que Carlos Alvarado ha tenido una mala gestión en su presidencia. Las medidas adoptadas por esta administración, por la administración de Carlos Alvarado en relación a la pandemia, no han sido del todo buenas. En mi opinión, ha habido muchísimas promesas que se le hizo al pueblo y a la comunidad joven, que mucha de esa comunidad lo apoyó para que él llegara a su presidencia. Uno de los mayores problemas del país siempre ha sido el desempleo, cosa que con la pandemia se vino a exponer aún más la problemática. Uno de los acuerdos es el Acuerdo de Escazú, que engloba derechos humanos, engloba ambiente, engloba muchísima información a las personas que se les está negando al no ratificarlo. Costa Rica se ha visto sumida en una crisis social, en una crisis de empleo, en crisis económica, ha afectado a miles de familias y de los impuestos ni hablar ricos y pobres pagan por igual sus decisiones han afectado a una gran parte de la población porque no se han tomado medidas claras para la contención de lo que ha significado una pandemia que ha afectado al mundo entero Interesantes las apreciaciones de los y las costarricenses sobre bueno la baja calificación que dan al presidente de la república Recordarles que hay recolección de datos para la próxima encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Veremos qué nos dice y también tendremos publicación en los distintos medios de comunicación de la UCR y Semana de la Universidad, aquí Canal 15 y por supuesto las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Hasta aquí Costa Rica en Juego, muchísimas gracias por su atención, que tenga una feliz noche y manténgase con la programación de Canal 15.